Tras la denuncia de que se han detenido los trabajos de desagüe en la urbanización Campo Fernández de esta ciudad, el alcalde Alex Díaz alegó no se han parado, sino que están en proceso de ubicación. No están paralizados los trabajos de Campo Fernández. Simplemente hay una ubicación que cuando ellos hacen un trabajo, los ingenieros que tienen una contrata,